Hola. Hola. Bienvenidos a LightSpeed Spanish. Bienvenidos. This week we have a suggestion from T Fred 75. T Fred 75. T Fred is asking us if we could talk about the should have structure and something that's like should have but it causes a bit of confusion. This is an advanced uh, lesson and so we're going to be talking in Spanish. Así que nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, eh, T. Fred, T. Fred uh -huh. espero que sea así, T. Fred, di, eh, dice que hay una, una estructura que es should have más el participio, uh -huh. que es debería haber hecho eso, ¿vale? Uh -huh. Sí. Pero también ha oído eh, me, me lo hubieras dicho, uh -huh. ¿sí? Entonces está como... You should have told me. Está diciendo ¿Cuál es, es la frase correcta? ¿Sí? Entonces, si sí, podemos hablar primero de eh, deberías haberme lo dicho. ¿Vale? Para eh, eh, hablar de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué estructura tenemos? Deberías es el condicional, ¿no? Sí. sí. Y luego, cuando, claro que, hemos conjugado el verbo debería, en condicional, deberías tú así que el verbo tiene que ser el siguiente verbo en eh, infinitivo que es haber, ¿no? Uh -huh. deberías haber y luego lo que sea deberías haberme eh, haberme lo dicho you should have told me it ¿sí? que, por cierto, en español no, no decís típicamente deberías haberme lo dicho ¿no? ¿Por qué? Bueno, sí, puede, por supuesto, puedes decir, deberías haberme lo dicho. Pero normalmente la gente dice la versión más corta, ¿no? A ver, lo correcto es, deberías haberme lo dicho. Pero mucha gente, para, no sé, porque es más corto, más rápido, decimos, habérmelo dicho, habérmelo dicho. Pero hay un deberías omitido. Sí, y es importante mencionar eso, porque cuando eh, miremos la segunda... Eh, estructura también es algo parecido no de no mencionar todo entonces a, a, a haberme lo dicho es como se oye mucho haberme lo dicho haberme lo dicho pero es deberías haber y luego lo que sea you should have deberías haber eh, hablado you should have talked ¿no? Deberías haber hecho el trabajo. You should have done the job. Entonces es como lo que sea. Ese, esa, esa es la, la estructura. Deberías haber, ¿no? You should have. ¿Vale? Pero luego tenemos esto de me hubieras dicho. Me lo hubieras dicho. Sí, también he oído muchas veces me lo hubieras dicho. Pero... Eh... Aunque se oye así por sí sola esa frase, okay. creo que forma parte de una frase más larga. Sí. ¿Vale? Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Si me lo hubieras dicho, eh, habría estado allí para ti. ¿Sabes? Sí. Es como, me lo hubieras dicho. Si me lo hubieras dicho, y luego bla bla bla. Entonces forma parte de, de una, como dice Cintia, una frase muy, mucho, mucho más larga con la estructura típica de sí, claro. eh, el, el imperfecto eh, de subjuntivo y luego el condicional. Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Claro. Sí, pero para ahorrar tiempo. Dicen la, la versión corta, como habérmelo dicho. Lo que yo no sé es si realmente esto sería correcto o no, aunque yo lo he, lo he oído mm, muchas veces. Sí. Me lo hubieras dicho. No sé si es correcto, porque que oigas algo muchas veces no significa que sea correcto. Pero sí es algo que hay que avisar, porque sí se dice. Entonces, mm. eh, si tuviera que elegir, elegiría, deberías lo dicho. Sí. Es lo que iba a decir, sí. igual. Y sobre todo para un examen o cosas así, eh, absolutamente deberías habermelo dicho. No me arriesgaría a decir habérmelo dicho o a poner me lo hubieras dicho. Sí. Por si acaso. Mi consejo es que siempre uséis la frase correcta. ¿Vale? Porque vais, vais a escuchar muchas frases así de habérmelo dicho... Pero cuando lo, lo, lo, lo dices tú, es mejor decirlo bien. Y así no vas a tener una confusión en el futuro. Porque en el momento dices, ah, yo sé por qué estoy diciendo eso. Pero en, en un año, a lo mejor, no tienes ni idea de por qué estoy diciendo, o oh, oh, estás pensando a ver, me lo dicho esta frase correcta, cuando no lo es, ¿no? Claro. Y bueno, que si ya vives en España o vives en otro país, y quieres hablar como hablan los nativos y quieres usar eso, pues adelante, ¿sabes? Uh -huh. eh, simplemente lo digo para las personas que estudian para un examen o se preparan para un examen. Eh, no lo recomendaría. O no sé, eh, eso lo recomendaría. No, no lo recomendaría, pero eso diría que está bien usarlo si ya estás en la comunidad y ya quieres hablar como hablan los nativos, ¿no? Como para... Pero bueno. Como digo, eh, muchas cosas que se oyen mucho no significa que estén bien dichas, simplemente que es lo que se dice, pero no significa que sean correctas. Entonces, ya ahí decides tú si quieres hablar como habla la gente o si quieres usar la forma correcta y, y eso. Pero sí, me, me lo hubieras dicho, formaría parte de una frase más larga. Sí, ajá, ajá. Y, y nada más, es, es bastante sencillo eso de, de... Lo puedes decir, pero la frase más como formal deberías lo dicho, uh -huh. ¿sí? Eh, para terminar, Cíndia, eh, entonces gracias eh, T. Fred, gracias. Por la sugerencia. Acabamos de volver de Valencia, Cindia Ah, que sí? sí. Sí. ¿Cuál ha sido la parte más bonita del viaje? Ah, el viaje. De, del viaje. O, o la, no, estancia, el viaje la estancia. Del no viaje me, no me gustó, ah. la verdad. <risa> la estancia. Pues lo más bonito de la estancia es ver a mis hijos pasarlo bien en la playa. Mm. Eso fue lo más bonito. Sí. Eh, Damián eh, vio por primera vez. No, primera vez. Pero era muy pequeño. Cuando, la, la primera cuando vez vio conscientemente la... que ha visto sí. la... la que recuerda. Y le, le encantó el, el mar. Estaba riéndose, jajaja, jijiji, ja, ja, con las olas y sí, eso, ¿no? sí. Y esta, nos bañamos solamente una noche, ¿verdad? Una, una tarde. Al entrar en el agua... Eh, y yo no tengo esta costumbre porque soy del norte de Inglaterra. Y en el norte de Inglaterra el mar... Es un mar frío Todo el año, da igual Puede hacer sol El, frío, el agua digamos, está Digamos gélido Porque Vamos. Ni, ni, ni mi perro Se quería meter en la playa Es que Dicen, eh, hay que tener huevos Para entrar en el agua Y al salir no tiene huevos <risa> <risa> Se han metido En otro sitio Pero entré, entré En el agua Esperando ese momento de. Uh, uh, por la, la tripa, no de. Uh, uh, uh, uh, nada. Fue como. tenía la temperatura corporal de, de mi cuerpo, que no notaba nada. Fue tan, tan. El agua bonito. estaba, vamos, deliciosa. Sí, Aquí sí. Sí, sí, sí. Y, y al salir. Y, y era tarde, ¿eh? porque eran las 8 de la noche casi. Ah. Eran las 8 y estábamos en la playa, en el agua y se estaba muy bien. Y al salir, cuando volví al, al, al apartamento, tenía en mis, eh, mis mi, mi bañador, ah, sí. en, en la red, ¿sabes? Debajo de, de mi bañador, piedras, chinas, un montón. Sí, un montón. Casi la mitad de la playa tenía <risa> en, en mi bañador. <risa> Muy bien. Bueno, entonces, eso es todo, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora... And now, a word from our sponsors. Muchas gracias, Meriem, de Marruecos. Es de um, Kenitra. Conozco esa es ciudad. Ah, Marruecos, so. muy bonita. So now, what we'd like to... because uh, we're doing an advanced, so we thought, well, why don't we talk about our demystifying the Spanish subjunctive book? Um, this is one of our most popular books and it's been out for i don't know seven eight years now maybe seven eight years and it's still the most popular book why because we all know what the spanish subjunctive means to anyone who's learning you know it's a challenge we can be scared of it but this book will take you through step by step everything that you need to know about the spanish subjunctive by the end of this book if you study it and lots of people have done it like two or three times um, just going through the exercises you'll have 95% of everything you need on the subjunctive it doesn't cover everything because it would have to be that thick but it does cover the most important things yeah so that's available on amazon um and it's also in audiobook too if you would like that vale muy bien gordon entonces eso es todo ahora nos vamos y nos vemos hasta luego adiós, adiós.